Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra charla que se llama Model Serving, A Bridge Between Data Scientists and Engineers. Antes que nada, me gustaría empezar agradeciendo a la organización y a los sponsors, ya que sin ellos, este evento no podría ser posible. Mi nombre es Daniela Solís y yo trabajo en el equipo de inteligencia artificial de Plain Concepts. Aquí tienen mis datos y si quieren comentar cualquier cosa, siempre estoy encantada de hablar de temas de inteligencia artificial que me apasiona. Bueno, eh, mi nombre es Rodrigo Cabello, formo parte también de, del equipo de inteligencia artificial junto con, con Daniela y, bueno, siempre estamos utilizando las últimas tecnologías dentro, dentro de, de este área y la verdad es que lo que os venimos a contar hoy es un poquito cómo, cómo vamos a trabajar, cómo, cómo trabajamos nosotros en el día a día. Ahí tenéis nuestros bueno mis datos de, de contacto y si tenéis de todas formas cualquier duda, al final, pues, de la charla o si os quedáis con, con cualquier tema, siempre podéis contactar con nosotros, estaremos encantados de, de responderos. Bueno, eh, una parte que es bastante importante, ¿vale? sobre todo en el hecho de cuál es el objetivo ¿no? de la charla o qué es lo que os queremos comentar, es que veamos un poco cómo trabajamos a día de, a día de hoy. Eh, siempre tenemos que cubrir el ciclo entero de, de Machine Learning ¿vale? en, esta, en esta parte, por lo tanto, eh, nosotros no, no simplemente dentro del equipo pues, hacemos el entrenamiento y hacemos de esta parte de, del modelo, sino que además llegamos a cumplir todo el ciclo y lo llegamos a poner en producción. Esto es posible porque, aparte de que tenemos un equipo un poco multidisciplinar en este aspecto, también es para aportarle valor al cliente. Podemos hacer un entrenamiento, podemos tener un performance, eh, con una Cure ha sido un modelo vale, que sea muy alto, que si luego no somos capaces de llevarnos a la producción o integrarle incluso las herramientas que tenga el cliente con las demandas que tenga el cliente, eh, no vamos a poder aportarle eh, ese valor. Entonces, eso es un poco de eso va a ir esta, esta charla, de comentar las distintas técnicas que estamos utilizando a día de hoy, cómo podéis llevaros vuestros modelos a, a producción. Vale. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Primero nos gustaría hablar en general cómo son los proyectos de Machine Learning. Luego queremos hablar de MLOps, el flujo de ciclo, ciclo de vida completo de, de un proyecto de Machine Learning. Luego hablaremos de la puesta en producción. Y por último, de los distintos tipos y entrar un poco en las tecnologías que, que utilizamos para la parte de Model Serving. Bueno, ¿qué conlleva un, un proyecto de Machine Learning? Eh, tenemos la idea de que los proyectos de Machine Learning son eh, científicos de datos eh, en un cuarto oscuro, eh, entrenando sus modelos, haciendo sus análisis de datos, sus estadísticas y poniendo un modelito que funciona y que conlleva inteligencia artificial. Pero la realidad es que un proyecto de Machine Learning es un, es un proyecto mucho más cross, que involucra muchas áreas cuando ya lo queremos llevar un, al mundo real y queremos eh, Hacer uso de él. Tienen que ser un eh, un, tenemos que pensar en una solución que tiene que ser accesible, que tiene que ser, eh, que se, pues se pueda reproducir y que sea de una manera más colaborativa entre los distintos perfiles que tenemos que tener para llevar a cabo un proyecto. Para llevar a cabo, tenemos la parte del de el almacenamiento de datos, la seguridad, el, el acceso al control de los recursos. Eh, te, poder tener aplicaciones que, que estén disponibles para altas cargas de tráfico, operaciones. La verdad es que es un, un, un proyecto bastante cruz que, que, que, que conlleva distintos roles. Podemos ver, estos son algunos de los roles que están dentro de, de un proyecto de inteligencia artificial. El Data Science, el Data Engineer, el Machine Learning Engineer, el DevOps, IT y por supuesto el Business Owner y el Manager. La verdad es que cuando hablamos de roles no significa que tengan que ser personas distintas las que hagan esto, sino que puede ser una misma persona que, que sea capaz de hacer eh, varios roles. Por ejemplo, en el equipo de inteligencia artificial de Plain Concepts, nosotros nos encargamos tanto de la parte de Data Science como de la parte de Machine Learning Engineer para llevar a cabo el end-to-end -end de un proyecto de Machine Learning. Vale, ¿Cómo es el ciclo un poco de, de software tradicional ¿vale? y las diferencias que hay a día de hoy de, con respecto a la parte cuando tenemos un proyecto de, de Machine Learning? Bueno, yo vengo desde hace mucho tiempo de experiencia de desarrollo de software. De hecho, tengo un pasado oscuro desarrollando con la parte de, de Javascript ¿vale? en, el, en el frontal. Y, y sí que es verdad que cuando tenemos un, un desarrollo tradicional, ¿vale? O cuando estamos en software, al final tenemos lo que es el código como tal, y eso produce, ¿vale? Es un artefacto que es en esta parte el entregable como tal, ¿vale? Que es ese software que le tenemos que dar al cliente y es lo que al final aporta valor. En este caso, cuando estamos hablando de proyectos de Machine Learning, al final lo que aporta valor al cliente es el modelo, ¿no? Es lo que lo que entregamos y con lo que él puede realizar eh, esas predicciones, ¿no? O hacer unas predicciones a, a futuro. Pero aquí tenemos que tener en cuenta que no solo llegamos con el código a poder generar un modelo sino que tenemos que tener en cuenta un artefacto más y de hecho es el más importante de todos que son los datos eh, va a haber distintas eh, partes que se van a ir generando a lo largo del tiempo distintos artefactos que vamos a ir generando a lo largo del tiempo en, nuestro, en nuestros proyectos de Machine Learning y por el que empezamos siempre es a hacer un análisis exploratorio de los datos al final esto lo hacemos desarrollo de un código ¿no? de un conjunto de datos y podemos ver la calidad de los mismos si pasamos esta calidad decimos vale pues entonces estamos dispuestos tenemos suficientemente información como para poder entrenar eh, un modelo basado que aprenda en este histórico de datos cuando ya hemos eh, tomado esa, esa decisión en ese entrenamiento luego después falta la parte de produccionalización del mismo si las métricas salen de acuerdo con lo que tiene que salir se puede el entrenamiento que no muchas veces tampoco se tienen por qué por qué cumplir la, las mismas o no tenemos por qué obtener buenos resultados en, en cada fase entonces lo último que hacemos es esa parte de produccionalización eh, del modelo pero aquí hay diferencia en que podemos seguir iterando esta parte podemos tener una primera versión ¿Vale? Como sería, por ejemplo, imaginaos el ciclo de software tradicional que tenemos. El código tiene una primera versión, pues eso produce un software, ¿no? El código tiene otra versión, eso produce otro software. Sin embargo, aquí en los proyectos de Machine Learning, eh, la combinación es un poco distinta, ¿vale? Vosotros una vez que está publicado podemos seguir mejorando nuestro modelo en función o de un nuevo preprocesamiento de datos que hemos decidido hacer que eso nos da una versión de datos a lo mejor nuevo que nos haya tenido en cuenta o distinta naturaleza de datos nuevos que nos llegan y también eso con una versión de, del código no porque también el código es lo que sustenta también la generación de ese modelo framework que utilicemos etcétera entonces esta combinación de ambos tanto del versionado de los datos como del código hace que generemos distintos artefactos distintas versiones de modelos cada una tendrá un performance eh, distinto en función de las necesidades bueno, o de las pruebas que hayamos hecho. Podemos hacer tuneo de hiperparámetros, por ejemplo, y pues, en función de los datos, con un preprocesamiento, con otro, y vamos a generar ese output del modelo. Ya el modelo que cumpla las necesidades o los requisitos y que queramos llevar a producción es el modelo al final que nosotros eh, pondremos a la parte de, de Model Serving con la versión tanto de nuestro código como de nuestros, de nuestros datos. Vale. Cuando pensamos en el ciclo de vida completo de un proyecto de machine learning, tenemos eh, un poco lo que vemos en la pantalla, ¿no? El diseño, luego el desarrollo del modelo y luego toda la parte de operaciones para llevar eh, el modelo a producción. ¿Qué pasa? Que la realidad es un poquito distinta. Existe un, un, un, una gran distancia entre la parte de desarrollo del modelo y la parte de produccionalización. ¿Por qué pasa esto? Porque tradicionalmente tenemos un científico de datos desarrollando un modelo. Y luego tenemos que hacer este traspaso de toda esta información y todas las decisiones que tomó el, el Data Science a una persona con un background más en, eh, de ingen eh, ingeniería de software para poder poner esta, esta, este proyecto o esta solución en, en, en, en producción. Y una cosa que tenemos que tener muy, muy, muy eh, en mente cuando estamos desarrollando es la parte de cuánto tiempo vamos a tardar en poner esta solución en producción, porque como comentábamos al principio, el valor de un modelo de inteligencia artificial está cuando lo podemos utilizar. Si se queda en una prueba de concepto o en, un, en una muestra de que se puede mejorar o de que se puede utilizar la inteligencia artificial para esa tarea en, en específico, no estamos sacando eh, provecho a la solución. Con lo cual tenemos que buscar la manera de que la información y de que el flujo de procesos sea lo más eh, eh, natural posible, que estén todos hablando el mismo idioma. Y esto lo tenemos que hacer adoptando este, eh, estos flujos de Machine Learning con DevOps que, que, que, que nos ayude a, a reducir el, el, el espacio entre, entre estas dos áreas. ¿no? Eh, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que, en, que es un otro reto, que es, que es la diferencia entre un, un desarrollo normal de un software y de un proyecto de Machine Learning, es que existen otros riesgos como puede ser los riesgos del sesgos de datos o de, de desarrollar de manera responsable todo este flujo. Entonces, aunque el MLOps no mitiga estos riesgos eh, de verdad eh, enfocado en eso, sí que seguir estos procesos, tener una trazabilidad, tener un control de código, un control de versiones de nuestros datos, un control de versiones de nuestros modelos, sí que ayudan a mitigar todos estos riesgos y a tener una, una, un proceso mucho más está, eh, estándar que eh, permite ma, eh, trabajar de manera más, más fácil. Entonces, ¿cómo son los, los proyectos de inteligencia artificial cuando los llevamos a producción? Creo que la, la, una de las eh, cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos pensando de una solución de Machine Learning, tenemos que pensar en que primero es un pipeline en el que estamos desarrollando, no es un modelo. Y además de que por la naturaleza de nuestros datos y por la naturaleza de los modelos y del, de, de las soluciones que estamos desarrollando, va a estar continuamente evolucionando con lo cual tenemos que automatizar todo este proceso en donde una vez que tenemos seleccionadas nuestros nuestras herramientas y creemos este pipeline tenemos que automatizar el proceso de recolección de datos, entrenamiento del modelo, evaluación de este modelo y despliegue de este modelo para poder seguir iterando sobre el mismo como les comentaba Rodri hace un momento. Entonces, cuando llevamos un modelo a, a, a, produccional, a, a produccionalización, eh, existen dos formas de hacerlo. Esta, digamos, que es la manera en la que no se deberían de hacer las cosas, pero que existen muchas organizaciones que lo siguen no, haciendo. No hagáis en casa, por favor. <ríe> lo que no hacer en casa. Vale. ¿Qué pasa? Que, eh, sabemos que la inteligencia artificial nos da mucho, pero... Eh, y, y nos emocionamos y queremos eh, aprovecharla lo más fácil posible y tener, digamos, eh, salir con una solución lo antes posible. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos datos, seleccionamos nuestras herramientas construimos un pipeline en donde una, un científico de datos muchas veces incluso en su mismo ordenador sin, tener, eh, sin utilizar más herramientas, prepara estos datos, eh, hace análisis exploratorio, selecciona sus variables, hace el entrenamiento del modelo, evalúa el modelo y una vez que tiene un buen eh, entrenamiento y, y, una buen, o sea, y el, el, el modelo está, está, eh, tiene una buen, un buen rendimiento, eh, pasa, digamos, esta imagen, este, este modelo entrenado a la parte de operaciones. En donde otra persona, algún ingeniero de software, que no tiene mucha idea, ve el código, pero lo refactoriza, eh, eh, intenta entender un poco lo que está tratando de hacer el científico de datos y lo pone en producción. ¿Qué pasa? Que es muy normal que vamos a necesitar tener feedback una vez que esté, esta herramienta esté eh, en producción. Una vez que tengamos el feedback y veamos que hay algo que está fallando, como todo se ha hecho de manera muy manual, y los la, distintos procesos que ha hecho el, el, el científico de datos, los ha hecho él solo en su ordenador. No tenemos constancia de qué datos utilizó, por qué hizo un cambio, cuáles fueron las distintas eh, métricas que sacaron los modelos y por qué seleccionó uno y por qué no seleccionó otro. Esto conlleva a que se tiene que hacer el proceso otra vez de nuevo. Tenemos nuevos datos y tenemos que empezar desde cero. Otra vez seleccionando nuevos datos, sacando las herramientas y viendo cómo, cómo sacar nuestro modelo. Entonces lo que parecía como vale, me salto todos los pasos y tengo un, una solución muy rápida, termina siendo mucho, mucho más eh, costoso a largo plazo. Entonces, ¿cómo deberíamos de hacer esto? Vale, por un lado tenemos automatizado y eh, llevamos un control del código y de los experimentos y los el análisis de datos que hemos hecho. Y por el otro lado también tenemos automatizado todo este pipeline de, de desarrollo de Machine Learning. En donde además el pipeline de desarrollo de Machine Learning incluye la parte de los datos. En donde llevamos una traza exacta de, de qué datos utilizamos, cómo validamos estos datos, los preparamos, cómo entrenamos nuestro modelo, cómo lo evaluamos, cómo lo validamos y una vez que está el modelo listo, lo registramos y lo podemos poner en producción. Y además de eso, lo estamos monitorizando constantemente. ¿Para qué? Para que cuando vean, vemos que nuestro modelo no está funcionando de manera adecuada, porque puede ser que los datos hayan cambiado, o que existe algún algo que no está bien, eso nos puede, eh, digamos, levantar una alarma y lanzar automáticamente todo este proceso de nuevo con unos nuevos datos. Vale. En esta parte de aquí, es decir, vale, eh, muchas gracias, Daniela, por, por, esa, por esa explicación. Eh, lo que tenemos que ver aquí es, ah, vale, cómo instanciamos esto, qué tecnologías utilizamos aquí dentro de Plain Concept para, para poder automatizar este ciclo. Eh, aquí lo que utilizamos nosotros, lo que una de, los, de lo que solemos utilizar son los pipelines de Azure, de Azure Machine Learning, en el que al final podemos tener pues, una versión de estos de estos datos y hacer en pequeños pasos, ¿vale? lo que es ese ciclo que ha enseñado anteriormente Daniela, ¿vale? de lo que es la parte de... De, de un machine learning tradicional en ese sentido. Eh, primero tendríamos lo que es la preparación de los datos, ¿vale? esa ingesta de los datos. Todo lo podemos poner a partir de distintos steps dentro de un pipeline de Azure ML que podemos consumir y publicar luego como un endpoint HTTP. Este entrenamiento y este compute, por decirlo de alguna manera, en el que se va a hacer esta ejecución y estos entrenamientos, ¿vale? Para el test tuneo de hiperparámetros, selección automática del modelo y demás, puede ser customizado, a veces personalizado en lo que nosotros hagamos nuestro propio framework. Eh, utilizamos la parte de nuestro propio framework de TensorFlow, ¿vale? O de PyTorch o que utilicemos en la parte de AutoML, que los hemos utilizado también dentro pues, para a lo mejor datos tabulares o para un machine learning. Eh, más tradicional todo este Compute que se hace se hace con Databricks o con Azure Machine Learning como luego la parte de Azure Machine Learning eh, de Clustering que le va a explicar luego más adelante Daniela y una vez que tengamos estos pasos lo que vamos a hacer es esa produccionalización esa eh, despliegue y predicción del modelo bueno, pero cómo automatizamos de verdaderamente ya toda eh, toda esta parte después ¿no? pues vamos a ver Aquí, como ya teniendo en cuenta pues, lo que ha comentado Daniel de versionado de código y demás, nosotros vamos a tener una calidad del, del código que vamos a tener que base solo para el pipeline, en este caso de Azure ML, en el que vamos a escribir el código con los distintos pasos que vamos a realizar. Vamos a desplegar toda esta infraestructura y luego vamos a publicar ese pipeline. Vamos a publicar una nueva versión ¿vale? que se va a poder consumir mediante HTTP. Este trigger ¿vale? se va a poder lanzar de manera pues, eh, dirigida cuando pues, haya un cambio de algún evento o luego el reentrenamiento como vamos a ver eh, ahora después y va a tener los pasos de un preprocesamiento de datos que va a coger la información de un data store con ese versionado, va a coger el entrenamiento, los frameworks que solemos utilizar aquí son la parte de TensorFlow o PyTorch, va a hacer luego la evaluación de ese modelo en función de las métricas, teniendo en cuenta por la parte de testing, ¿vale? parte de validación, y luego, por otro lado, hacer el registro de una nueva versión de un modelo. Es importante saber que aquí nos, la mayoría de frameworks lo podemos hemos exportado, traen esa posibilidad de exportarlo a Onix, por lo que es el que nosotros solemos utilizar aquí dentro de Plain Concept para luego poder hacer esa eh, produccionalización, ese model serving, y poder hacerlo luego en la tecnología que queramos. Se puede hacer un entrenamiento con PyTorch y luego podemos hacer la publicación o el endpoint de, de, de la API a través de, de .NET. Una vez que tenemos también eso, no solo es posible hacer esa parte, sino que podemos seguir haciéndolo con Python, en ese aspecto. Podemos utilizar el SDK de Azure ML y decir, oye, automatízame toda la parte, crearme la imagen de Docker, desplegármelo en un entorno de QA, ¿vale? en un ACI o desplegarme en un entorno de producción en un, en un Kubernetes. Y luego una vez que está puesto en producción, que todo esto lo hacemos con ese SDK, de Azure Machine Learning, vamos a recolectar los datos y vamos a ir dejando todas las inferencias que sean, las vamos a ir almacenando y vamos a gestionar el drifting de los datos, si hay un data drift en esa parte, para que cuando ocurra vuelva, pueda lanzar este proceso, esté retroalimentado y pueda lanzar de nuevo el pipeline de manera automatizada a través de una llamada HTTP. Vale, entonces, os voy a dejar de que os, eh, que os comparta ahora eh, pantalla. Y vamos a ir viendo un poco eh, lo que es la parte de, de la demo dentro de, de Azure Machine Learning. Bueno, eh, como les comentaba Rodri, nosotros utilizamos Azure Machine Learning para hacer todo el pipeline eh, del desarrollo de un, de un modelo de inteligencia artificial. Entonces, eh, este ejemplo que les vamos a mostrar es un, el ejemplo del entrenamiento de un modelo para eh, predecir eh, riesgos de enfermedades cardíacas. Empezamos por nuestros, nuestros datos. En el apartado de datasets podemos ver el, nuestros datos y te podemos llevar un registro de todos los datos que vamos utilizando para entrenar nuestro modelo. Entonces, por ejemplo, en este caso en particular utilizamos información como puede ser la edad, eh, por ejemplo, el colesterol, eh, eh, los, la presión arterial y, y demás. Cuando tenemos nuestros datos también tenemos una, una sección que es la parte del profile que además de que el da, eh, un data science tiene que hacer un proceso de análisis exploratorio mucho más exhaustivo que lo que vemos aquí, sí que nos facilita tener una idea muy general de cómo se comportan nuestros datos. Podemos ver la distribución de los mismos, eh, lo, por ejemplo, los valores máximos, los valores mínimos, la desviación típica, desviación estándar y demás. Eh, Además de eso, una vez que tenemos nuestros datos, ya podemos pasar a la parte del de entrenamiento y el proceso completo de, digamos, de el pipeline de Azure Machine Learning. Entonces, en este caso, el primer paso que hacemos es la parte de differential privacy. Esto nos permite anonimizar eh, nuestros datos, porque al final, al ser eh, datos médicos, es muy importante tener en cuenta que eh, no podemos eh, utilizar datos que sean de carácter personal. Una vez que tenemos esto, podemos pasar a la parte del de, eh, análisis exploratorio y el preprocesado de nuestros datos. Y una vez que tenemos, cuando tenemos nuestros datos y, y, y el preprocesado que, que, que necesitamos, podemos hacer el entrenamiento del modelo. En este caso, utilizamos AutoML. AutoML nos entrena varios eh, algoritmos y nos selecciona el mejor algoritmo basándonos en la métrica que nosotros quedamos. Este, se pueden hacer varias eh, iteraciones, pero nosotros hemos lanzado una y nos hemos quedado con el algoritmo que ven aquí y con el eh, que, que, que, que tiene eh, eh, la accuracy que, que, que nosotros eh, que hemos seleccionado, que, o sea, la métrica con la que nosotros hemos, no, hemos, eh, nos hemos basado para seleccionar el modelo. Eh, además de esto, nosotros podemos ver la explicación del modelo. Esto es muy importante porque nos ayuda a mitigar el eh, riesgos, como comentábamos anteriormente, que es como puede ser la parte de eh, sesgos en el modelo. Esta herramienta nos permite tener la explicación del modelo de manera eh, local, como también de manera global, en donde nos podemos basar. En las, en las variables que el modelo o se basa más o que, que tiene más impacto en predecir si una persona va a necesitar tratamiento o no porque tiene eh, enfermedades cardíacas. entonces Aquí podemos ver en la pantalla algunas de las, eh, de las variables que, tienen, eh, que son más importantes como puede ser por ejemplo la edad, el colesterol, eh, el número de vasos de, de, del corazón y demás. Vale, regresando a nuestro pipeline, una vez que tenemos el entrenamiento de nuestro modelo, pasamos a la parte de registrarlo y luego ya poder eh, ponerlo para inferencia. Entonces, tenemos el registro de todos nuestros modelos y además con él tenemos la traza de las distintas métricas y eh, el tipo de algoritmo que se utilizó y el tipo de datos que se utilizaron para entrenar ese algoritmo. Esto nos permite tener la trazabilidad completa de, de este proceso de entrenamiento de nuestro modelo. Vale. Y una vez que hemos seleccionado el, el mejor modelo, podemos ponernos, podemos pasar a la parte de eh, desplegar este modelo para, hacer, para la inferencia del mismo, ¿no? También la herramienta de Azure Machine Learning nos permite ya, con, de una manera muy sencilla, desarrollando nuestro script de inferencia, eh, tener un endpoint en donde podemos consumir el modelo. Además, lo podemos incluso testear una vez que lo tenemos de manera muy fácil. Entonces, por ejemplo, teniendo estos datos, Podemos pasárselo al modelo y tenemos el resultado de que, por ejemplo, en este caso, para estos datos en particular, el modelo eh, dice que hay un riesgo y que necesita esta persona tratamiento. Además, no solo eso, nos permite sacar la importancia de las variables en este caso particular de esta persona. ¿Cuáles son las variables que le han llevado al modelo predecir que esta persona necesita tratamiento? Podemos ver que, por ejemplo, uno de los casos que, que en los que se basó puede ser, por ejemplo, el colesterol o el azúcar. Y estas son las variables que nos, nos dicen que, eh, eh, eh, digamos, un poco cómo está funcionando por dentro del modelo para no verlo todo como una caja negra. vale Y luego tenemos la parte de Compute, que es la que explicaba Rodri antes, que nos permite seleccionar la máquina en donde queremos correr todos nuestros experimentos. Y al final podemos seleccionar una máquina que tenga las características que necesitemos. Por ejemplo, si es un modelo muy, muy pesado, a lo mejor necesitamos una GPU, o a lo mejor si es un modelo mucho más eh, pequeñito, pues podemos utilizar una máquina mucho más eh, pequeña. Y por último, tenemos la parte de monitorización, en donde lo que hacemos es que vamos analizando cómo van cambiando nuestros datos a lo largo del tiempo para poder determinar si en algún momento es necesario hacer un reentrenamiento. Entonces podemos ver que nuestros datos han variado, con lo cual necesitamos hacer otro reentrenamiento que se puede desencadenar automáticamente para poder tener siempre la, un modelo actualiza, actualizado en producción. Vale, eh, una vez que ya tenemos eh, toda esta parte, ¿vale? que hemos hecho ya el entrenamiento y... Eh... Y, y ya hemos expuesto la puesta en producción, ¿vale? al final mira un poco cómo podemos consumir ese, ese modelo, ¿no? cómo vamos a hacer la parte de, de model serving como tal. Hay distintas mm, formas, ¿vale? En la que podemos hacer dependiendo incluso de la velocidad del dato, las necesidades que tenga el cliente, cada cuánto necesite la, la predicción como tal. Entonces directamente lo que hemos eh, visto es que podemos hacer, una, por ejemplo, una inferencia, de manera síncrona en batch que se queda un schedule y se ejecute cada X tiempo, un online inference que esté siempre levantado un endpoint que nos permita dar, en este caso, pues hacer la predicción de, del modelo o incluso inferencias que podamos tener en los propios dispositivos como pueden ser los dispositivos IoT, móviles, etc. Vale, Entonces, pasándonos en el primer, eh, una de las primeras eh, formas de hacerlo puede ser en Batch Inference. ¿Eso qué significa? Pues es un proceso asíncrono en donde podemos, por ejemplo, tenemos, podemos tener nuestros datos almacenados en una base de datos y cada X tiempo puede ser, por ejemplo, una vez al día eh, se lanza un, un script que lo que hace es que coge esos datos, eh, genera una inferencia para cada uno de los ejemplos y vuelve a guardar los datos en la base de datos. ¿Cuándo tenemos que utilizar este proceso? Este proceso sirve cuando tenemos, queremos consumir un modelo de inteligencia artificial que no necesitamos tener la predicción inmediata. Hay, hay procesos en donde si nos dice el, el modelo, la inferencia, dos o tres horas después, ya no nos vale. Necesitamos en, en, eh, saber la información en este momento. Pero existen otros en donde realmente no es algo que tengamos que saber. Nos van a aportar valor, pero se puede hacer, por ejemplo, con una latencia de 24 horas. ¿Qué ventajas tiene este tipo de, de inferencia? Pues que al final es mucho más fácil de mantener. No está, como es un proceso asíncrono que no depende, por ejemplo, del tráfico de usuarios, no va a pasar nada sí, y no tenemos que estar teniendo en cuenta, por ejemplo, el escalado de nuestra solución. Y además, si hay un fallo, no, no requiere que actuemos de manera tan inmediata porque no hay un, un usuario que se va a ver afectado. Con lo cual, eh, dependiendo del caso de uso, puede ser una muy buena opción porque nos da muchas ventajas y no tiene muchos riesgos a la hora de poner este, este tipo de soluciones en producción. Vale, y alguna de las eh, tecnologías que podemos utilizar para, para hacer inferencia en batch pueden ser, por ejemplo, los Databricks Jobs, en donde se genera un notebook o un fichero JAR y se, eh, se, hace, se configura para que se, se ejecute cada determinado tiempo. Otra, otra posible solución puede ser utilizando MLflow, en donde se hace la inferencia con Apache Spark y se hace con un single node se levanta un endpoint que luego puede ser consumido eh, como parte de un proceso en batch. También tenemos la parte de Spark ML, donde muy parecido a Databricks Jobs, tenemos un job de inferencia en donde utilizando Spark, leemos los datos y hacemos la inferencia y se puede configurar cada X tiempo que se ejecute el proceso. Y por último, tenemos la parte de Azure Machine Learning Pipeline, que eh, nos permite, ya como vimos en la demo, tener un pipeline con los distintos procesos que conllevan a Azure Machine Learning, y eh, que se puede eh, configurar para hacerlo de manera de Batch utilizando el Parallel Run-Step. De acuerdo. Eh, bueno, por la parte de, de, de Online Inference, simplemente decir que, bueno, muchas veces, eh, aunque nos digan que son eh, endpoints en tiempo real, eh, dependerá de la necesidad de de la, de, la, de la velocidad del dato con la que tengamos que hacer la inferencia, lo que nos dirá cómo podemos escalar el modelo, qué tecnologías tenemos que utilizar una vez que lo vayamos a hacer la puesta en, en producción. Evidentemente no es lo mismo que tener que atender pues a lo mejor 10 peticiones al día, ¿no? Que tener que atender pues 10.000 usuarios al mismo al mismo tiempo a la vez, como hemos visto, eh, como podemos ver que pueden llegar algunos algunos casos y también luego pues la demanda con la que haya que hacer no es lo mismo hacer una demanda de vídeo, ¿no? En la que se tiene que hacer un en real time, casi casi cercano en esa parte en la ingesta que poder hacerlo pues con un machine learning más tradicional que son datos tabulares como el ejemplo que hemos visto y directamente pues eh, no necesita no eh, necesita tanta infraestructura y demás para poder atender este tipo de de peticiones como tal entonces eh, qué tecnologías eh, hay a día de hoy o qué podemos hacer o qué utilizamos aquí para hacer la parte de de la de las APIs, ¿vale? En tiempo en tiempo real. Pues podemos tener la parte del despliegue también en gRPC, ¿vale? Podemos tener la parte de despliegue de de kubernetes incluso etcétera como vamos a ver en la siguiente en la siguiente slide en la que podemos tener incluso eh, haber hecho esa produccionalización toda con azure y machine learning hacer un display en kubernetes en el que se vayan escalando los, los pods en función de la demanda incluso que tenga nuestro modelo pues en función de la, de la cpu memoria incluso de la gpu esa parte que vaya creciendo podemos tener también un direct embedding como tenemos en el primer caso en el que a lo mejor directamente se haga de vez en cuando ¿Vale? Que es el caso que no, no se debería de tener, ¿no? Que es el offline que ha comentado antes Daniela. Se va haciendo la inferencia, pues cada X tiempo en un notebook allí alejado en el que no se tiene apenas a lo mejor una versión o, o demás de, del modelo y se hace utilizando el, el archivo binario tal cual. Y, o la podemos hacer pues utilizando estos wrappers por ejemplo como puede ser el caso de Pytorch Serve aquí utilizamos dentro de Plain utilizamos mucho Pytorch y tenemos también utilización de gRPC para hacer el, aumentar el performance incluso esa comunicación cliente servidor a través de este protocolo de serialización para poder eh, aumentar lo que sea un poco la velocidad, vale, y el rendimiento de nuestros modelos. También hemos utilizado parte de TensorFlow Serving, que proporcionar pues, como hemos comentado antes, también, pues, en función del framework, también el con el que entrenemos. Aquí sí nos tenemos que adaptar y utilizar una tecnología u, u otra en esa en esa parte. Y luego el caso HTTP que hemos, que hemos visto. Entonces aquí, para como eh, voy a compartir pantalla, vale. Como eso al final también es, es, es la dotnet como tal, entonces os quería también contar una parte de cómo lo hacemos también con, con Machine Learning.net. Al final podemos tener, tenemos un modelo en Onix, vale, que es para detección de tráfico, que tenemos una aplicación que, tiene, que entra imágenes de tamaño 224 x 224, digo en esta parte, aquí tenéis un poco la, la topología y lo que hemos hecho es que directamente primero hemos hecho un proceso de lo que es eh, configuración de ese pipeline de Onix, lo hemos añadido con machinelearning.net y lo que hacemos es un proceso primero de hacer un resize de, de las imágenes a ese tamaño, porque nos pueden venir imágenes de cualquier tamaño, luego hacer una extracción de los píxeles y una normalización ¿vale? de lo que es las imágenes dividiéndolo por 255 para dejar de la escala de 0 a 1 y luego pues aplicar una transformación de que estamos diciendo que esto es un pipeline en el que vamos a utilizar un modelo Onix. Todo este pipeline como tal, que lo podemos guardar ¿Vale? Y es lo que vamos a utilizar posteriormente en nuestra, en nuestra aplicación, en el sentido de que lo vamos a exponer a través de un, de un servicio. Vamos a configurar un servicio en el que utilicemos un Prediction Engine Pool. Esto nos lo proporciona también Machine Learning para hacer esta optimización de estos modelos que queramos exponer a través de, de una API. Y lo que vamos a poner ya directamente es que lo vamos a inyectar en nuestro controlador. ¿Vale? Tenemos aquí nuestro, nuestro servicio de detección de, de tráfico. Vamos a detectar pues, una imagen, dado una imagen, si hay tráfico eh, lento, si hay tráfico eh, fluido, si ocurre un accidente, etc. Y nos va a llegar una imagen por lo que es el, el body, ¿vale? nuestra llamada HTTP, lo vamos a convertir a un bitmap. Y se lo vamos a poner a nuestro eh, servicio de detección de tráfico utiliza este engine, este pooling que os he comentado anteriormente y nos va a devolver pues, una, una etiqueta, ¿de acuerdo?, de que va ha considerado si ha visto un accidente, si ha visto tráfico denso, etc. El servidor está levantado, entonces voy a hacer una pequeña eh, prueba, ¿vale?, El que vais a poder aquí pues, ver la parte de, del envío de, de tráfico. Nos va a decir, oye, pues mira, pues este es Sparse eh, Traffic, ¿vale? Hay un tráfico que está... Eh, en este caso está fluido en ese sentido, pero también podemos escoger más y decir, oye, mira, quiero ejecutar esta. Vale, y este nos va a decir que en este caso es un hay un accidente, ¿no? que es lo que, que, lo que, está, lo que está viendo. Eh, fijaos en la respuesta como tal, ¿vale? que es muy rápido, lo que nos permite poder trabajar con ambos mundos. Es decir, no tenemos por qué trabajar en una única tecnología, aunque siempre hay un commodity un lenguaje de programación, sino que podemos seguir trabajando, o a lo mejor, hacer el entrenamiento con Python en este aspecto y con Onyx. Digo, en esencia sentido, hacer la exportación y luego poder hacer la inferencia con ML.net ML y así sacar el mayor performance porque tiene un mejor performance incluso que si ponemos la API directamente en producción con, con Python para lo que es en este caso en, en concreto. Vale. Y por último tenemos la parte de la inferencia en Edge. Bueno, esto nos puede ayudar en casos en donde, por ejemplo, no tenemos mucha conectividad, aprovechar los dispositivos IoT o, por ejemplo, en dispositivos móviles. ¿Y qué tiene de ventajas? Que podemos escalar la solución y el escalado se hace de desplegando ese modelo en distintos dispositivos. Pero esto también conlleva nuevos riesgos y nuevos eh, retos que tenemos que afrontar. Por ejemplo, tenemos que afrontar que tenemos que desarrollar unos modelos que sean capaces de correr en dispositivos en donde muchas veces no tenemos la capacidad como la podemos tener en un clúster eh, en la nube. Entonces tenemos que optimizar nuestros modelos y además puede empezar a ser eh, un poco más complicado porque también depende de, donde, de los distintos hardware en donde queramos desplegar nuestro modelo. Con lo cual tenemos que también tomar en cuenta la arquitectura de estos dispositivos porque al final podemos tener mejor rendimiento si aprovechamos eh, y desplegamos la, eh, los modelos siguiendo las distintas arquitecturas. Entonces tenemos que tener, tener procesos eh, muy buenos y, y, y tomando en cuenta estas arquitecturas y estos flujos para poder aprovechar todas las ventajas que nos, que nos trae el, el, la inferencia en Edge y no depender de, de, de todos estos eh, retos que pueden surgir si tenemos muchísimas eh, eh, hardware, muchísimos hardware distintos. ¿no? Uy. Vale, eh, aquí simplemente comentar, evidentemente. Eh... No, por no entrar en mucho detalle de que, como ha comentado antes Daniel, funciona el dispositivo Edge tiene una arquitectura completamente distinta a cada, cada uno de ellos. Eh, lo importante es que optimicemos nuestro modelo. Una vez que se ha entrenado nuestro modelo, optimicemos para cada tipo de arquitectura porque cada una tiene sus peculiaridades en ese aspecto. Entonces vamos a poder hacer la parte de, de pruning, por ejemplo, es una de las técnicas que también utilizamos aquí en entonces y es que al final eh, podamos primero eh, la topología de, de red que tengamos, podamos reducirla un poco o cortar algunos nodos que al final tienen unos pesos que no son a lo mejor del todo relevantes para la toma de decisiones o una clasificación, digo en ese aspecto, y luego también tenemos herramientas para, para hacerlo y luego también a veces de también hacer un proceso de cuantización. Es importante que al final eh, muchas de los, de los frameworks que te he dejado cuando te, eh, estamos con arquitecturas de AMD64 a lo mejor tenemos eh, en punto flotante 32 en esa parte, entonces a lo mejor cuando llevamos un dispositivo más pequeño, si lo pasamos a unos 8 en esta parte a lo mejor, y hacemos ese tipo de cuantización, podemos obtener un mayor performance, pero siempre teniendo en cuenta de que no perdamos ese rendimiento. Siempre mirando de un lado lo que es el rendimiento para que no tenéis por qué perderlo en sí a veces, pero muchas veces eh, tenéis que estar atento por si alguna de las operaciones de optimización que habéis hecho eh, está ocasionando este, este problema. Entonces hay distintas herramientas, o sea, Onix ya de por sí el modelo se hace eh, en muchos casos, ya algunas de estas optimizaciones y luego ya las específicas para son para hardware de distintos dispositivos, lo que puede ser la parte de TensorRT si estáis en una JSON Nano, TensorFlow Lite si estáis en un móvil Android, una Raspberry Pi o core email en el caso de si estáis en, a lo mejor en un teléfono de, de IOS eh, en ese aspecto. Entonces, aquí simplemente os quería mostrar antes de pasar a, a la demo. Eh, otro tipo de arquitectura, ¿vale? Y cómo hacemos la parte de despliegue en dispositivos IoT, en el que al final llega, por ejemplo, una, una va a llegar una, eh, un nuevo desarrollo, ¿vale? Que tengamos, hacemos en este caso todo el código desde el desarrollo de esos módulos y hacemos un despliegue utilizando la parte de, de IoT Edge que está optimizado para ese dispositivo eh, como tal. Este dispositivo, pues con el demonio de IoT Edge envía la información, vale, se baja la última versión de la nueva de la nueva imagen o de la nueva versión del modelo que tenga y envía, empieza a enviar la telemetría. Eh, al hub cuando envía esta telemetría pues llega una nueva imagen podemos planificarlo, por ejemplo basado en eventos una arquitectura basada en eventos en el que llegue esa nueva eh, imagen a través de bengrid llega una cola del storage y ya directamente el proceso IoT eh, vea que hay una nueva imagen haga la predicción en este aspecto y la suba directamente con, con, con IoT Hub utilizando ese el runtime eh, eh, como tal vale que hayamos eh, programado entonces voy a compartir eh, pantalla para enseñaros la última la última demo en la que, por ejemplo, aquí en este caso estoy en la avisando de cuando, A ver, ya si se ve, Ahora. Eh, estoy en este caso en la, en la demo, ¿vale? en el que estoy ya dentro de la de JSON la nano. Y aquí, como sabéis, es un modelo de Onyx en el que puedo hacer directamente, eh, puedo ejecutar lo que es la inferencia utilizando el modelo de Onix, eh, utilizando el runtime de, de Onyx como tal, ¿vale? Que es el que nos va a permitir hacer esa, esa inferencia. Y esta está disponible tanto para CPU como para GPU y para distintas plataformas. Está disponible para arquitecturas AMD, para RM64. Yo estoy utilizando ahora mismo, estoy haciendo esa predicción en la, en la misma Jackson Nano. Va a detectar que está como probáis, tanto CUDA. ¿Vale? Porque es la parte de pequeña GPU que tiene la JSON y tanto pues, CPU, ¿vale? Que es la que siempre está disponible. Y está realizando la predicción ahora para, para 20 imágenes. Fijaos que ha tenido de media pues 0.46 para, para cada imagen. Si ahora digo de pasarlo directamente, ¿vale? Eh, a TensorRT, que es el que hemos estado, el que hemos final utilizado por el performance que tiene, hemos utilizado tanto PyCuda como hemos exportado eh, Onix a TensorRT también para que sea este proceso incluso. Más óptimo en esta parte. Vais a ver también que eh, hay una diferencia de performance eh, bastante grande en lo que es ejecutarlo con el runtime de GPU de Onyx que ejecutarlo con la parte nativo y del tensor RT y también haciendo uso de, de PyCUDA y metiendo los tensores también en esta parte en, en la en la memoria de la GPU. Fijaos que la diferencia es, es, eh, es muy grande, ¿vale? 0,46 de media por imagen hasta 0,07, ¿vale? Lo que nos permite coger unos 13 frames por segundo que, a ver, todavía sigue siendo un poco ratio bajo, pero que nos podemos permitir incluso temas para tiempo para tiempo real en esta, en esta parte. Y nada, ya por último agradeceros eh, a vosotros todas, bueno, que hayáis asistido y que hayáis visto la charla. Espero que os haya resultado eh, interesante. Y la verdad es que para mí un placer poder participar otro, otro año más en, en este evento y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que podáis, que podáis tener. Muchas gracias por todo su tiempo. Encantados de estar eh, participando en este evento y, y como dice mi compañero Rodrigo, estamos aquí para resolver cualquier duda que puedan tener y, y esperamos que les haya gustado.